El joven Henry Miguel Burgo Alba fue encontrado ahorcado en unos matorrales de la comunidad de Bijao en un hecho registrado la tarde del pasado domingo. Su hermano, Angelo Burgo, asegura que una situación sentimental fue lo que llevó al hombre de unos 37 años de edad a tomar la triste decisión. Hoy yo estoy comiendo como eso de las doce y media. Y la, la doña me dice, llámate a Henry para que venga a comer. Yo lo llamo, no me coge el teléfono, eh, al rato vuelvo y llamo y me sale el buzón de voz. No contesta, no tiene señal ni nada. Y la ex pareja de él me dijo que averigua que él vio unos mensajes raros en su teléfono que salió desgaritado que salió como loco. Entonces yo empecé a darle, a darle seguimiento, bueno, pues es, eh. empecé a darle seguimiento, eh, para ver que no vaya a hacer cosas eh, negativas. Yo seguía mi trabajo. Todavía, todavía me dan la una de la tarde y no lo veo que llega. No lo veo que llega, ya yo estoy un poquito preocupado. Eh, hasta el fin que me dan la noticia de que él hizo lo que hizo. Eh, decidió que, que su vida. ¿no? ¿Por qué entiendes tú entonces que es el motivo que le llegó a hacer esto? Eh, se aferró demasiado a mujer. Su... Se aferró. Un aferramiento y una obsesión. ¿A, qué, okay, ¿a qué se dedicaba ¿A ¿Qué trabajaba él? ¿eh? trabajaba con la compañía de, de, de cacao, Redro Cacao ¿trabajaba, ¿eh? ¿Cómo puede decirnos tu hermano cómo sí. era en vida? Era una persona alegre, era.. Claro, claro, le gustaba el deporte, trabajaba mucho, mucho, pero no toda la vida de felicidad. NTN, Arismendi, la antigua.